Soy Ariel Levy, tengo 29 años y soy actor. Acabo de filmar una película, que es la primera película de un chico que se llama Guillermo Amoedo, que se llama The Foreigner. Lo que más me gusta de mi trabajo es bueno, que no hay rutina, los días son todos distintos. Poder salirme un rato de mí mismo y ser otro, o, o hacer cosas que nunca haría yo en la vida, eh, cuando encarno a mis personajes, creo que también es algo que me, que me alucina de, de mi trabajo. ¿no? Yo vivo la libertad haciendo lo que amo, con la gente que quiero y disfrutando, disfrutando lo, que, lo que me dio la vida, creo que Así uno, uno puede ser más libre sin, sin estar escondiéndose constantemente.